Muy buenas gente de bienvenidos a un nuevo video y esta vez nos encontramos en Geometry Dash Y esta vez vamos a probar los, los hacks que los tengo por en esta zona de aquí, ¿ok? Lo que vamos a hacer es que simplemente vamos a usar la mayoría de estos hacks No voy a usar todos lógicamente porque son bastantes, pero vamos a usar alguno si es daily, esto no lo necesito, ok Y ya está estas cosas, ok, así que vamos a probar todo esto en... Ay, no me en este llamado ahí vamos con esto ok el primer hack que vamos a, hacer, vamos a hacer todo eso por ejemplo el accurate percentage que lo que hace es que genera como un porcentaje más exacto un porcentaje decimal también tenemos el no grip que pues alguien no sabrán que es esto pero esto es para traspasar cosas pero que puede subir encima pues de estas cosas de aquí en cambio no hitbox <risa> lo que hace es que hasta no te puedes parar por un carajo todo es como si todo fuera invisible básicamente así que pues digamos con eso uy un corte ya chicos pero ahora vamos a probar otros hacks por ejemplo Voy a probar el. Espérate, repitamos esto. El que se llama Practice Musical, que lo que hace es que la música del juego suene a la hora de practicar. Vale. En cambio si lo utilizas normal. Espérate. Vas a sonar otra música. A la otra música, ok? También está el que se llama eh, el hack del suicidio, que lo que hace es que oh mata el cosito ese y te las puedes morir en cualquier porcentaje con ese hack puesto también está el instant Que lo que hace es que simplemente al iniciar mi espérate. Ok, te manda el carajo literal. Y no sé segundos para hacer eso. Wow. También está el ignoréz, que no te deja que de tenía miedo. Mira. Ah, cruce. Ah, perdón. No funciona. También tenemos el. Eh, aparte de eso, también tenemos el hide atoms, ah, que no lo voy a poner ahorita, pero. Está este que se llama Jump Hack Que lo que hace es que simplemente Es freeze que es para congelar al jugador Vean, se congela Pero, espérate, lo quitamos Oh, no Ay, no, no, no No mames, se jodió el juego, así que Corte Ok, se, se jodió el juego, así que pues reiniciar el hack Y aquí estamos de vuelta, así que um, Ok, vamos a volver a este Lo que está haciendo, este es el de spray, Como ya habían congelar al jugador también tenemos al Jam que lo que hace es que simplemente te puedes brincar sin ningún tipo de... ¡Ah! Uy, para usar este hack. ustedes tienen que tener la versión 2... ¡Ay, por Dios se me abrió esta cosa! ¡Ay! Se abrió esta cosa de aquí, por Dios, santísimo. Pero vean que se ve como que... Como que básicamente lo que hace es como que... Eh, básicamente como que hace brincar esta cosa, vean, y lo manda al Infinity más allá Bueno, si te mueres, te mueres Eso es lo... Y así te puedes pasar al nivel Pero como repito, este hack solamente sirve para esta versión de aquí Es decir, la la 2.113 Es una derivación, una derivación de la 2.1, bueno Pero bueno, quitamos este hack también tenemos el Hide Atten, que nos esconde, el, esconde el contador de intentos. Um, también está el Inverse tray que lo que es que como que el camino ya no está abajo, sino que está arriba. Y en cambio el tray en vez de aparecer en la nave, aparece en el cubo. Y en la nave no aparece. Y tenemos el, bueno, para salvar el que tenemos el hack por eso pueden ver velocidad de 90.000 y se evalúe. En niño se va a comprar automáticamente. Y darle con eso. Pero eso, uh, o solamente funcionaba en ese momento. También, aparte de este. Bueno, sé que ya todos los enseñaba. Hasta este no, sorry, que básicamente lo que es, es que ningún objeto interactúa con esta cosita de acá. Y el no spice es que básicamente no interactúa solo con las, con las espinas. Pero si tocas un cubo, por ejemplo, te mueres igualmente. Y pues ya he enseñado la, todo eso porque la mayoría que he visto, pues como que son un poquito inútiles. Así que vamos a los de creador, modo creador. Vamos a crear un nuevo nivel, eh, le vamos a poner nombre Y pues bueno Aquí les voy a mostrar esto, por ejemplo Ustedes ven que como que Esto tiene como un límite de, de espacio, vean Como que se para Pues bien, hay un hack que permite que te puedas ir hasta el infinito y más allá Y es este que se llama hack Que mira lo que hace ¡Pii! Te puedes de arrimar hasta donde más quieras, ¿sabes? Ahora te lo voy a poner normal. Era más o menos algo así, así que espera, desactivamos este hack. También este Tools Button. Tools Box Button PS, Que no sé para qué será. La, la menoría es que no sé para qué sirve este. No que sé si para de aeropuertos de los puntos? Dos, pero no, no, creo. También está el rotation hack, que sirve para rotar objetos que no se pueden rotar, como los cubos de estos que uno. Que pues uno pone básicamente. Que todos los objetos se pueden rotar. Aquí hace esto y pum, vea, se puede girar. Está bastante chévere. Y también este que pues no sé para qué sirve. Esto que ya es. Ah, también es que tienen copy. Gustavo, no sé para qué sirve Editor Extension, ¿qué es esto? Agarra esto, fuera Vamos a mirar en que aparece No sé para qué será Ok, no sé para qué es pero estos son los que he podido ver actualmente en el monitor También está Otro hack, uy no es aquí de la música Espérate, desactivé de la música porque ya tengo Y este es el hack de poder comprar objetos desde la tienda O sea, aquí ya tengo bastantes cosas comprados Me faltan varios, pero Si tú usas el hack y pones por ejemplo Este que es el Bypass que se llama Free Shop Items Todas las van a ser totalmente gratis. No va a comprar porque se me suele bugger bastante. Y pues también está el que desbloquea absolutamente todos los iconos, Que... Este de aquí. Casi que van a dejarse todo desbloqueado. Todas las naves y todas estas PC, todas estas cosas. esto, esto, todo desbloqueado. Y ahora lo vamos a desactivar y... ¿Ven? Que no va a aparecer nada, así que. Esas son, son cosas diferentes, básicamente. Pues y. Aquí va a abrir un cofre. Va a abrir este cofre de acá. Y por pues aquí también tenemos. Y pues, eso era los hacks que quería mostrar hoy. Aunque no sé si mostrar más hacks, que ahí 10 minutos. Eh, está el FPS de Bypass Que tengo que activar eh, Una cosa aquí Para que me muestre los FPS Así que deben paciencia una Y pues creo que la gracia se cortó ahí un momentico Pero no pasa nada Que es para que los FPS Se suban en el juego O para eso sirve más o menos esta cosa pues En teoría sirve para eso Bien. Pues ok. Ahí ya tengo el FPS counter Bien. Por favor, dale. Creo que ya había esto antes y. Aquí tengo los FPS ¿ok? Vamos a. Poner aquí los FPS para que usted lo vea mejor Aquí está este contador de especies en este ladito de acá Lo que hace esto es subirlos, vean, lo sube Yo solo quería enseñar, que lo quería enseñar Uy, perdón Fíjense, quito, uy. Vale Era solo lo que quería mostrar Y pues no sé qué más mostrar Pues yo diría, ah, y este de aquí sirve para descargar que canciones que tienen copyright. Aunque en el caso mío, no sé por qué no funciona. Porque tengo, esa cosa tengo descargada. Esta que te busco en canciones que no tengas cargada. No la encuentro. Esperen que estoy buscando, dame paciencia. A mí no me funciona. Vean, no funciona. Así que lo que ya hago es buscar este nombre de esta canción y descargarla y ponerla en los archivos del juego con este numerito de aquí. Vale, pero para eso serviría este en teoría que es para descargar música. Y pues eso era lo que quería mostrar, así que espero que les haya encantado el video. Y ya saben que si quieren suscribirse se pueden suscribir, pueden dejar su comentario en la cajita de comentarios. Y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.